bueno gente tengan cuidado acá con los cajeros que están pegando esta chapa cuando uno va a retirar el dinero no sale el dinero pensando que se, se quedó trabado el dinero y resulta que tiene esta chapa pegada a donde sale el dinero ahí lo pueden ver este es el cajero de San Martín en la calle del Grano Banco Provincia Link. acá pasan los dos cajeros lo mismo acá, acá pasa exactamente lo mismo Si, sí, hacerle palanca que sale, mirá. ¿Ves? ¿Qué hijo de puta que son? Claro, si yo me quedé esperando la plata y no salía. Digo, ¿qué carajo pasó? Y encima del papel te figura como lo que, como claro. que sacaste la plata. A los dos. De este lado también, pero. lo mismo. ¿Qué es lo que que yo hago? ¿Y ahí está bien? Sí, mirá, tengo dos chapas. Ah, pero te veo, ¿verdad? No, no, no, no te veo. Claro, ponen el chapito y no permiten que no te te te japa. entonces vos pensás que te la retuvió, te va. Bueno.